Bueno, ustedes saben que el caso de César Abusador se ha hecho totalmente la noticia de, de, la, de la semana. Neto. Yo creo que la noticia, esa noticia va a estar muy bien hasta el día 5. Porque después del día 5 viene el doble sueldo y todo el mundo se ha de César Abusador. Ya nadie no está pidiendo a César. Entonces, todo el mundo sabe que a César lo atraparon en Colombia. Pero, ¿qué pasa? Las personas se preguntan. ¿Qué pasó con las autoridades que sabían dónde él supuestamente estaba y, no lo y nunca lo agarraron? Eh, vi al jefe de la NCD dando algunas declaraciones como justificando que ustedes saben que cuando lo, la, los no, sicarios como Pablo, oye, oye que puso de ejemplo al Chapo. No, sí. porque gente como el Chapo, como Pablo Escobar, no, no, no, tienen no. una. una, ¿cómo que se dice? Una. Una. Una, o sea, un, un cerco que lo protege. Dice es que César tenía eso, que por eso ellos no daban con ellos, que supuestamente. Pero señores, para que ustedes tengan un dato claro, tengo aquí el video para que vean cómo las autoridades de Colombia explican cómo fue el arresto, neto. Esto... No fue como la policía como quiso arreglarlo. Vamos a ver lo que dice un, un, un representante de, de ella de Colombia, la policía de Colombia explicando cómo fue que atraparon a César Se solicita a la Fiscalía General de la Nación dos órdenes de allanamiento las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana por quien el, el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación esa persona llega a Colombia a bordo de un yate al parecer desde República Dominicana, escapando de un cerco militar y policial que se desarrollaba en ese país. 700 hombres de ejército y policía en República Dominicana estaban tras eh, la pista de esta persona. Logra romper ese cerco y llega a territorio colombiano, donde la Policía Nacional logra ubicarlo eh, durante el fin de semana, lográndose la captura el día lunes 2 de diciembre. La información que tenemos es que él llega la semana anterior a la ciudad de Cartagena, la ubicación de esta persona se hace a través eh, de equipos electrónicos y personal de la Policía Nacional de Colombia. Esta persona se ubica inicialmente en un apartamento en donde estaba realizando reuniones con otra persona de nacionalidad dominicana. Posteriormente es allanado un, una habitación de hotel de Boca Grande en donde es encontrada esta persona en compañía de otras cuatro. Al solicitarle eh, al sistema de información de la Policía Nacional eh, datos sobre uno, sobre estas personas, se logra identificar a una de ellas, quien tiene también un proceso penal por la, el delito de lavado de activos eh, en el territorio colombiano. General, esta persona de República Dominicana, ¿es cierto que... ¿Tiene tantos cargos encima que lo han denominado el Pablo Escobar de República Dominicana? Sí, efectivamente, señor Mayor General Bautista, director general de la Policía Nacional de República Dominicana, ha dado ese calificativo, teniendo en cuenta que es el principal cabecilla de narcotráfico en este momento, en este territorio. Tiene efectivamente dos condenas, una en el distrito de Puerto Rico y otra en el distrito sur de Florida y estaría sujeto a una pena de condena de cadena perpetua. Lo que queremos nosotros es que hace parte de la misma organización, teniendo en cuenta que este... Miren qué pasa con, esta, con esto que está pasando, con estas declaraciones que dio ese, esas autoridades de Colombia. ¿Sabe qué pasa con, esta, con estas declaraciones? Que le dice a República Dominicana y a las autoridades que ustedes son unos buenos mentirosos todos. Todos unos buenos mentirosos. Que todo lo que ustedes estaban hablando era mentira. Que Estados Unidos tenía... Es, toda esa información la tenía Estados Unidos. Y que Estados Unidos, junto con la DEA, junto con el, el otro sistema de seguridad... No me acuerdo bien el nombre, cómo que se llama. No, hay un nombre específico. Lo Marcha. Algo así. Lo Marcha. Gracias. Lo marcha, lo marcha y la DEA son el sistema de seguridad que estaba persiguiendo, que entendían dónde era que él estaba. Las autoridades dominicanas no estaban en eso. En ningún momento. Y las autoridades dominicanas sabían todo. Porque Nunca. nadie está hablando que lo van a acusar a usted que usted se molestó al jefe de la policía, por favor, la imagen, quíteme eso. Nadie está hablando que uno está haciendo acusaciones al jefe de la policía ni al jefe de la DCD ni la procuraduría, pero lamentablemente estaba pasando que en el cerco de las autoridades había corrupción para que él saliera, para que estuviera bien, para que estuviera nítido, había corrupción y que había impunidad. Eso, ustedes quedaron como uno mentiroso delante de esa gente. Después de esas declaraciones, ustedes quedaron como uno mentiroso. Ya me quitan el retorno, ya. La felicidad del pueblo dura un poco. Entonces, ustedes quedaron como uno mentiroso ahí. Porque ellos explicaron de qué forma fue que ellos identificaron eso. Y cómo las autoridades de Estados Unidos identificaron con él. Pero no le, no le estén diciendo a este pueblo que ustedes estaban trabajando en eso porque la gente no le va a creer. Sabemos que hay mucha gente de la policía, de la NCD, de la Procuraduría que tenían intenciones de trabajar, pero la gente no le va a creer, no le va a creer, porque pasan cosas como esta. Pero oye, eh, eh, el armamento que, que, que hicieron para agarrarlo, yo no vi ningún, ningún ¿eh? Ningún no, burlo, y fue tranquilo, se dejó grabar, se dejó apresar, Mira, él contestó la pregunta, Todo bien. ese hombre no tiene seña de que andaba huyendo. De que andaba preocupado. preocupado. preocupado. Mira, es un policía que lo trae y en allanamiento aquí, ¿cuánta policía había? Eh, un... 800 policías. Y ese, ese señor le pusieron una esposa tranquilo en un hotel de Colombia. Tranquilito. claro Y no solo eso, que hay que tener esto, esto claro. Cuando a él lo apresan, que todo el mundo sabe que las autoridades, hay personas que dijeron no porque yo lo vi en tal sitio. Digo antes de que lo apresaran, yo supe de él tal sitio. Melton Pineda que me puso un huevo ahí. Melton Pineda ahí rey de los huevos este año con el huevazo que puso ahí ¿Qué? el cartón. La canción del cantón de huevo no va para pa, pa Melton Pineda este año porque fue un huevo que puso Melton Pineda. Melton Pineda y par de gente estaban diciendo huevo, ahí va la base Dije que, oye, que estaba en Izibá, hoy. Qué loco, ¿eh? Que estaba en Izibá. Pero a mí lo que me da, mire cómo agarran ese señor. Qué apinina, yo creo que le dicen un, un, un, un paparataje más grande. Ese hombre fue con una orden, un policía, dos policías con una orden. Por, ¿Usted registro de un hotel, tal? por el registro de un hotel, en cierto modo. Porque lo dijo ahí. ¿Eh? Él lo dijo que fue por el registro de un hotel. Por el, el registro que se registró con un hombre. Parece que fue con el de él o de la otra persona. Y, y, y, y que fue en varias reuniones. O sea, que informantes en todos los lados. Varias reuniones, trancado ahí. Nunca salió. Tú sabes, eso, eso levanta sospecha. Pero aquí, en esos allanamiento, que no, que no lo agarraron a él... 800 policías hasta que no, hasta de la academia sacan que no, no ah, están preparados no. para caerle a 13 hombres y ese señor no tiene un aruñazo tiene un flow que, que ni neto flow los sábados y tranquilo ni yo cuando arranco para código guay. oye <ríe> tranquilo ese hombre no tiene preocupaciones nada gordo y colorado y voy a decir una cosa ¿eh? y no se resiste a si nada si usted está contando que ese hombre va a coger muchos años de cárcel te está equivocado. César no va a coger los años de cárcel, señores. No muchos años de cárcel. César no era Pablo. No era el Chapo. Ese tipo va a ir para Estados Unidos. Si lo juzgan allá, va a colaborar, va a colaborar porque la ley de Estados Unidos tú puedes colaborar y te pueden ayudar con tu, con, con tu, con tu expediente. Y no va, no va a durar mucho. 10 años, mis, me, menos de 10 años. Porque Quirino cuánto hizo. Bueno, ¿quién hizo cuánto hizo? no una pasola, que tú veas. ¿Qué? Un CG. Eh, así que si usted va está contando, historia. como que lo agarraron, que va a pasar, y que el mundo se acabó, que. Un esto, cueco, ahora de Navidad, róbate, que tú veas. Eso no va a pasar 10 señora, señora, señora, mira, cuando yo he visto personas que lo agarran en Colombia, lo agarran en México, y en la foto. Que tira como le toman a él y son peligrosos. <risa> Usted ve toda, toda esa autoridad, sí. este encapuchado, cuidando a ese hombre. Sí, porque eso es una vergüenza. No, que no, otro. este señor. Chapo, ¿se acuerdan? Que eso fue no, agarrado, último, último. Y va, y, y. No, no, y, y que no puede mirar para allá, porque cuando es para donde yo digan. Pero, este señor, pero el, cha, el, Chapo nunca intent, el Chapo intentó salir de México, pero no lo dejaron. Este señor intentó y salió. Óyeme, óyeme. ¿Eh? No, porque eso... Es la salud de ese ser Abusador. Define todo. Porque el que está preocupado, go, go, huyendo. Go, go, go. Tiene que estar flaco. Tiene que estar flaco, demacrado o, o, o en abrigo. Ese señor estaba disfrutando ahí. Y él sabe. ¿Quién sabe cuánto mire, tiempo tenía ahí? ¿Qué pasa? Que 100 mil dólares motivan a cualquiera. 100 si mil dólares a cualquiera motivan. Ahora te voy a decir a Y ahora en diciembre, no, para allá también. Aunque ya le hago el dato, creo que fue lo mismo gringo ya. Ya lo, lo dat, los gringos tiran el dato de los 100 mil dólares. Pero fue los gringos, o sea, que nadie va con esos cuartos. Muy difícil. Que no. o sea, que lo más a no, Televisa. No le, ahora. La entrega la, de los cuartos. César sabe que no va a durar más de 10 años preso. Se lo digo hoy. Hoy lo digo. Si ese hombre llegó a valor de los gringos, no va a durar más de 10 años preso. Lo estoy diciendo yo ahora. Sí. Lo estoy diciendo yo ahora, que la gente está creyendo que, ah, mira, que lo agarran, que y no sé cuánto. No va a durar más de años peso. Esa gente cantan, hablan y salen. Tiene que ver la película, eh, eh, la serie El Cartel de los Sapos, para que usted entiendan cómo los gringos trabajan. yo, yo, yo lo Tú que... vienes de mí, tú hablaste, allá de pocos años, claro figura como el chapo y gente así no lo no negocian con ellos yo lo que yo lo que te aseguro a ti que si le van a agarrado aquí inventan un intercambio ¿no? intercambio de disparos murió <risa> fulano eso va así. él va él él se dejó grabar y todo y hablando bien sin nervios porque él sabe para dónde va que le respeta la de Aquirino de fue agarrado pero de, por la DEA o sea siempre ha sido la DEA Sí, no, es que, mira lo que pasa con los gringos. Yo estaba viendo a José La Luna anoche y estaba explicando algo de eso. Los gringos a, de, saben todo lo que está pasando aquí. Sabe quién ayudó a César, quién no lo ayudó, quién ayudó a que se escapara, quién te negoci negociaba con él. Todo eso saben los gringos. Pero los gringos no lo van a decir. Los gringos lo guardan en un expediente. Así mismo es. Y a los gobiernos le dicen, si, te, si tú jodes mucho, te saco esto. Así, punto y ya. Punto y ya. ¿Por tú eres que no, no han buscado la forma que en Cuba le, le han acusado a, a la gente de, de, de, de fide y esa gente le han acusado de todo, no de narcotráfico? Hubo una vez que pasó un caso de narcotráfico con Pablo Escobar y lo fusilaron, eh, y hay tipo que, que, que, que hizo eso, lo fusilaron en una plaza pública. Desde ese tiempo jamás se ha escuchado un escándalo en Cuba de narcotráfico. Y, y, y le agarran a César Abusador, coincidencia, el mismo día que, que, murió, que murió Pablo. El Patrón. El Patrón del de Madre Pablo. Por cierto, hay una serie muy buena en Netflix. la, de, la recomiendo. Para mí la, la, Mañana David viene, el jueves David viene a discutir conmigo el jueves. ¿Cuál? ¿Cuál? Que él dice que John que es la mejor del año pero para mí la el Lindander es la mejor del año. Así que para que ustedes vean esa serie de, de, de, de, de capos eh, esos, esos son los que se llaman los ma, la mafia Sicilia. Los que eran los, los europeos, los italianos y ahí en Estados Unidos, pero muy bueno. Bueno, César, yo creo que considero que hubiera una serie de Netflix para César el abusador. Una serie de Netflix ahí de César. Está bien, pero este país, eh, ahí. este país, alguien, alguien tiene que apegarse de. Ba, ¿A, a, a qué Netflix posible. hace una? Tiene que hacer una, tiene que hacer una. Óyeme, óyeme lo que te digo. El que ve toda esa serie, El Chapo, Sobreviviendo a Escobar, mira, le aconsejo Sobreviviendo a Escobar, que es muy buena, y es parecido a algo así. A la, a la cuando, se, sí, cuando se le complica a, a un narcotraficante el gobierno y la cosa que te, que te van, que tú tienes que salir huyendo. Uh -huh. Eso es así. Y que los americanos, como tú dices, esa gente no, ellos tienen ese expediente ahí, pasó un amague. Usted se puso bruto, no conviene. Vea, usted tiene esto aquí, tiene esto allí. Pero ha si Abusador tenía una paz muy grande para andar bueno. huyendo. Bueno. I <tose> <tose>